Antes de empezar los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones y así no se estarían perdiendo ninguno de mis videos. Bueno adiós y comencemos con el video. Bueno chicos estaré haciendo una encuesta para saber qué juego quieren que sea el que más suba en mi canal, bueno comencemos con los pasos. Bueno, como primer paso se meten al link que les dejaré en la descripción. Ya hecho esto le dan en la opción iniciar ahora se cargará la encuesta. Ya que se haya cargado la encuesta en la parte de abajo de cada imagen escribirán qué juego quieren que suba y cuál no. Después de hacer esto en la parte de abajo estará la opción de enviarlo presionan y listo. Los resultados se darán cuando se mete la regalada gana o okay, que no pero pronto se darán los resultados. Adiós y por cierto saludos a Josué que el otro día fue su cumpleaños. Felicidades y también saludos a Kuborub 2142 que lo estoy patrocinando hoy, adiós masters y pronto nos veremos.